Esto es difícil no lo dudes Es imposible que me ayudes Cuando para ti los putos bricks, lo son todos mis chicos morirían por mí, yo por todos Quemo tu North Face, me follo a tu ex Jodo con demonios los de los 16 Adiós que le den, se odia New Kevin, No estoy haciendo trading con la Wave. Quemo tu North Face, me folla tu ex, jodo con demonios desde los 16 Adiós que le den, se va a New Hell no estoy haciendo trading con la New Wave <coughs> Raperos son como cripto, prometían mucho pero se han pasado el listos Yo siempre voy lento, les dejo el camino limpio La came en los bills de 5 como Link Con mi móvil trifásico El triple fantástico, yo tengo bien de ARs y fanáticos y hay que aceptarlo yeah. La vida del que es bueno es así, tengo que aceptarlo Quemo tu North Face, me follo a tu ex, jodo con demonios desde los 16 Adiós que le den, se jodió a New Heaven, estoy haciendo trading con la New Wave Quemo tu North Face, me follo a tu ex, jodo con demonios desde los 16 Adiós que le den, se jodió a New Heaven, estoy haciendo trading con la New Wave las manos atrás y la cara en el suelo Los ojos en blanco, el cañón en el cuello En media hora lleva el otro cuero Tengo que fingir que te quiero Los hijos de mis hijos han firmado nada nuevo A veces siento que el mío es dinero Vendrán tiempos mejores y verán lo que genero Ahora tengo que fingir que te quiero Quemo tu North Face, me follas tu ex, jodo con demonios los de los 16 Adiós que le den, se jode New no estoy haciendo trading con la New Wave Quemo tu North Face, me follas a tu ex, jodo con demonios los de los 16 Adiós que le den, se jode a New no estoy haciendo trading con la New Wave Ow, yeah. ow,